Bueno, muy buenos días. Continuamos con nuestro sexto diálogo de inclusión. Eh, vamos a iniciar con esta segunda mesa que vamos a dedicar a referirnos a otro tema que es especialmente crítico cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes que están en situación de migración y es todo lo relativo a la posibilidad que ellos tengan de acceder a, al sistema de salud y el proceso que ellos viven dentro del sistema de atención a salud. Y Por tanto, vamos a hablar con, quien me, con quienes nos acompañan hoy ¿no? sobre la situación actual, las barreras y los desafíos que están enfrentando nuestros niños, niñas y adolescentes en situación de migración en el ámbito del acceso a la salud. Para mí es un placer poder moderar esta mesa, poder acompañarlas. Mi nombre es Blanca Borges, soy investigadora del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional y le vamos a dar la bienvenida a quienes nos acompañan en esta ocasión. En primer lugar, a la diputada Marcela Hernando. Ella es médico cirujano, representa al Distrito 4 de la segunda región de Antofagasta y, por tanto, representa a las comunas de Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y tal, tal. Muchísimas gracias, diputada, por darse el tiempo para estar con nosotros aquí para compartir su experiencia. Muchas gracias Bueno, saludamos también a Claudia Silva. Claudia es asistente social. Es doctora en Sociología por la Universidad de Bonn en Alemania. Actualmente se desempeña como jefe de la sección Estudio del Departamento de Extranjería e Inmigración en el Ministerio del Interior. Y además es académica de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Claudia. Gracias a ti. Nos acompaña también Josette Tiribarne. Ella es ingeniero comercial pero se desempeña actualmente como jefa subrogante del Departamento de Salud y Pueblos Indígenas e Interculturalidad, la DIPOL, en el Ministerio de Salud. Un placer tenerte con nosotros, José. Muchas gracias por la invitación. Y finalmente, pero no por ello menos importante, nos acompaña Patricia Laredo. Patricia es psicóloga, es magíster en intervención psicosocial por la Universidad de Barcelona y actualmente se desempeña como directora ejecutiva de la Corporación Colectivo Sin Fronteras. Y en este ámbito, parte del trabajo que desempeña Patricia es diseñar e implementar políticas y, de, y programas, proyectos y programas de inclusión social, interculturalidad y promoción de derechos, especialmente en infancia y en grupos vulnerables dentro de las comunidades migrantes con las que ellos están trabajando. Muy bienvenida Patricia. Muchas gracias, por Colombia. Bueno, saludamos también a quienes nos están siguiendo en estos momentos a través de la televisión del Senado, a través de la transmisión vía streaming por el sitio web de la BCN www.bcn.cl y también a través de Facebook Live. Asimismo, saludamos a la comunidad sorda que está siguiendo esta actividad. Y antes de que eh, demos inicio a nuestra conversación, le quiero recordar al público que en sus asientos hemos dejado una pauta de evaluación que les pedimos puedan completarla porque eso nos permite tener un feedback y conocer cuáles son aquellos temas de interés que en futuras actividades pudiéramos abordar. Ahora, siguiendo el mismo estilo de la mesa, la primera mesa de esta mañana, la idea es que podamos tener una conversación distendida y podamos relevar temas que son de gran interés eh, en relación con el acceso de niños, y niñas, migrantes a la atención de salud. Y particularmente, como he tenido posibilidad de conversar con cada una previamente, es poder ir derribando ciertos mitos o ciertos prejuicios o ciertas ideas que dentro del colectivo eh, se empiezan a instalar en relación con las personas que están en situación de migración. Y entonces para ello, y teniendo... Eh, en vista a la idea de partir desde, aquello, desde lo más general hacia lo más concreto, que es llegar al tema de la atención de salud de niños, niñas y adolescentes. Y solo para contextualizar, vamos a recordar que la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 24, consagra el derecho de todo niño, sin distinción ni incluso en razón de su país de origen, ¿no es cierto? Al disfrute del más alto nivel posible de salud. Y se establece que los estados partes deben esforzarse por asegurar que ningún niño sea privado de este derecho y por tanto del derecho a disfrutar de los servicios sanitarios. Y entonces bajo este supuesto la pregunta que nos cabe eh, realizar es si estamos satisfaciendo hoy en día de manera adecuada o no este derecho respecto a nuestros niños, niñas y adolescentes que están en situación de migración. Y me gustaría comenzar preguntándole sobre este punto a Claudia, quien trabaja en el Departamento de Extranjería, es si sobre la base de los datos que hoy en día maneja Extranjería, y si nos pudieras explicar qué tipo de datos son los que maneja Extranjería, es si podemos o no realizar una suerte de caracterización de la migración que está experimentando hoy en día Chile. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación y gracias también por la pregunta. Eh, sí, yo creo que lo primero que es necesario aclarar es que instituciones son las que generan datos de extranjería en el país. Eh, por una parte, encontramos al Ministerio de Relaciones Exteriores, que es quien otorga la visa a los extranjeros que residen fuera del país cuando la solicitan fuera del país. Son visas tanto visas consulares, tanto de turismo como de residencia. Y por lo tanto, es el Ministerio de Relaciones Exteriores quien tiene los datos con respecto a las visas que se entregan en el exterior. Por otra parte, la Policía de Investigaciones es quien lleva el registro de las entradas y salidas, tanto de nacionales como de extranjeros en el país. Por lo tanto, ese flujo de entradas y salidas lo tiene la, la PDI. Y nosotros, el Ministerio del Interior, a través del Departamento de Extranjería y las Gobernaciones, lo que hacemos es recibir las solicitudes de permisos de residencia de los inmigrantes que ya están en Chile y otorgar los permisos de residencia ya sean temporal o permanente. Por lo tanto, todos los datos que nosotros estamos exponiendo son con respecto a nuestras bases de datos, que son de los inmigrantes que, estando en Chile, han regularizado o están intentando regularizar su situación. Entonces, ahí también es claro que los migrantes pasan por un periodo donde todavía no han regularizado su situación y no están en nuestras bases de datos, o migrantes que llegan por, con permiso de residencia desde el extranjero que tampoco están. Estamos trabajando ahora muy fuertemente para cruzar los bases de datos con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con la PDI y a veces hay temas técnicos que impiden avanzar tan rápido, pero estamos trabajando en eso. Explicado eso, eh, comentar que nosotros como departamento también hemos trabajado desde el año 2015 fuertemente para de alguna manera dar la mejor información y más precisa con respecto a la migración. En ese sentido, en el año 2014 se publicó un anuario estadístico con una estimación de residente y el indicador que se ocupó en aquella oportunidad tenía que ver con las permanencias definitivas que se otorgaban a las personas y la, el censo, que el último censo válidamente emitido. Ese es un indicador internacional que es muy utilizado, sin embargo, nos pareció que en Chile no daba cuenta de la completitud del fenómeno de la migración, porque en Chile, a diferencia de en otros países, nosotros podemos cambiar de categoría migratoria. Podemos entrar como turista y podemos pedir después una visa temporaria y después una permanencia definitiva. Nosotros hemos estado, investigando, hemos estado analizando y nos damos cuenta que las personas demoran entre su primera visa y la permanencia definitiva en promedio entre dos y tres años. ...por lo tanto, si yo solo doy cuenta de las permanencias definitivas como indicador... ...probablemente estoy mirando la migración un poquito tarde... ...entonces nosotros ahora hicimos una nueva forma de análisis... ...que lo que pretendía era mirar la migración en tres momentos... ...por una parte la migración de mediano o largo plazo... ...que son aquellos que ya se han asentado en el país... ...en base a las permanencias definitivas... ...la migración de corto plazo, que son las personas que han obtenido una visa... ...que es un permiso de residencia de entre uno y dos años normalmente pero también las solicitudes de visa, que son aquellos que vienen llegando y todavía no han tenido su primer permiso de residencia. Nos pareció que eso era muy importante de hacer, porque si nosotros los juntamos todo en un mismo saco, de alguna manera la migración reciente se pierde y algunos colectivos que sabemos que están mirando aparecen muy bajos en número. Eh, y... Creemos que para poder gestionar de mejor manera la política pública lo que tenemos que mirar también es aquellos a quienes vienen llegando, porque aquellos que ya se han asentado, que llevan tiempo, probablemente ya han establecido redes, si tienen una permanencia definitiva han demostrado estabilidad laboral y por lo menos ya están insertos y probablemente van a requerir menos ayuda de los servicios estatales. En ese sentido, los, evidentemente van cambiando la, en importancia las presencias de los distintos colectivos en los distintos momentos. En, en las permanencias definitivas y en las visas, eh, lo, los colectivos principales son peruanos, colombiano y bolivianos. Eh, después, cuando vemos las solicitudes, vemos que van creciendo en presencia eh, Haití y Venezuela. Y eso, por supuesto, que presenta distintos desafíos. Y ahí voy a plantear una cosita un poquito uh -huh. quizás por el lado, pero que a mí me dice mucho de nuestra propia idiosincrasia cuando nosotros empezamos a investigar en estos momentos la curva de crecimiento de los colectivos haitianos y venezolanos prácticamente idénticas nosotros hemos dado la, prácticamente la misma cantidad de permanencia definitiva la misma cantidad de visas, de hecho las curvas se van perdiendo en el, se van como mimetizando el color eso es bien insólito digamos, en la literatura pero además habla mucho de nosotros como país que solo vemos a los haitianos y no vemos a los venezolanos eh, por otra parte uno decía, bueno, ¿por qué eso ocurre? ¿será que las características de estas personas son distintas? Y si uno revisa, la verdad es que son ambos colectivos, preferentemente masculinos, jóvenes y profesionales. Entonces ahí tiene que ver algo con nuestro sistema, de por qué nosotros consideramos que unos son, digamos, si les vamos a reconocer los estudios y todo, y son merecedores de insertarse en el mercado laboral en un cierto nivel, y otros no. Eh, bueno, dicho eso, en la población infantil evidentemente tiende a repetirse las comunas de asentamiento, que Antofagasta es la segunda comuna con mayor asentamiento, porque nosotros también ya no estamos mirando solo el asentamiento regional, sino que comunal, porque entendemos que ahí se da la presión migratoria para la, las municipalidades. Eh, y ahí lo que hemos estado viendo es que efectivamente los niños de la primera infancia son mayoritariamente en las poblaciones... en en aquellos que tienen visa, son relativamente menores en aquellos que tienen permanencia definitiva, primera infancia me refiero a 0 a 5 años, uh -huh. y eso es explicable porque las personas que tienen permanencia definitiva tienen sus hijos en Chile y esos niños son chilenos y por lo tanto no están en nuestro registro, nosotros registramos a personas extranjeras de nacionalidad, no niños de contexto migrante o de origen extranjero, que es un tema distinto y que yo creo que deben registrar otras instituciones como los, como los ministerios de salud, educación, porque hay factores culturales que pesan en la integración, sin no sin embargo, nosotros que damos permisos de residencia fundamentalmente, lo que define a quién se lo doy es a aquel extranjero, a aquel que es extranjero. Entonces, eh, los niños van en esta primera infancia, son relativamente menores con los colectivos que ya se han asentado y relativamente mayores en aquellos que solicitan visa o que tienen visa. Y ahí también es interesante que las nacionalidades eh, que tienen a estos niños en primera infancia mayormente son de nuevo la peruanas, colombianas y bolivianas, y por lo tanto los niños de primera infancia, haitianos y venezolanos, no han llegado todavía. Quiere decir que estas son personas que han venido, que probablemente la reunificación va a venir en, en uno o dos años más y que nosotros como política pública tenemos que estar preparados para mirar que esos son los niños que vienen y que esas son las inserciones que vamos a tener y que por lo tanto las comunas de residencia donde hoy día están solicitando probablemente van a ser donde, como hablaban en la primera mesa, vamos a tener que contemplar mayores recursos para educación y para salud. Muchas gracias Claudia. Sí, Quiero yo agregar algo a propósito de la eh, complementariedad de las estadísticas, porque tal como decía Claudia, eh, esos registros que maneja el DEM nos reflejan a aquellos niños que son hijos de madres migrantes, ¿no? que están en situación de migración y la encuesta de caracterización social eh, que refleja bueno, una parte importante de personas que están en situación regular, pero también personas que están en situación irregular, ...da cuenta de eh, niños menores de 14 años... ...hijos de madre migrantes 60.000... ¿no? ...y también hace ahí alguna diferenciación... Eh, ...respecto a nacionalidades... ...por ejemplo, llama la atención... ...que eh, los niños peruanos son menos... digamos. ...también hay... Eh, ...la literatura da cuenta... ...de que muchas veces no traen a sus hijos tan cerca... Eh, ...la reunificación se tarda un poco... ...y sale la presencia de niños colombianos... ...en la última casa en 2015 y también tengo la impresión que es haitiano, poco, es cierto eh, pero ese instrumento también da cuenta de esa situación que es una situación muy importante, sobre todo en este tema que son niños en situación de migración y que muchos son chilenos Yosef, y retomando la, la pregunta con, con la que iniciamos este conversatorio Claudia nos ha hecho una caracterización desde la mirada general de las personas que migran a nuestro país Ustedes, con los datos que manejan eh, dentro del Ministerio, ¿pueden hacer una caracterización respecto de los migrantes y el sistema de salud chileno? ¿Qué, qué, qué nos dicen los datos? Mira, el, el desafío de las estadísticas eh, y de los registros para la población migrante eh, es enorme. O sea, Es un fenómeno que ha ido creciendo eh, de manera importante y el Estado se ha ido adaptando eh, de manera más lenta, obviamente, siempre como ocurre en este tipo de fenómenos y eh, hoy día la fuente eh, oficial que tenemos para ver acceso es la caracterización, eh, la CACEN ¿no? que lo que permite es ver por un lado eh, la caracterización social de esta población pero además eh, la cobertura de los sistemas ¿no? y ahí hay un módulo especial de salud que nos permite diferenciar entre migrante y eh, población nacional Ahí lo que podemos ver respecto a la relación con el sistema de salud es que hay una distinta distribución en los dos sistemas principales, que es el privado y el público. ¿no? Eh, hay mayor presencia de población nacional en el sistema eh, público, que es FONASA, con un 76% y un 15% en las ISAPRES. Eh, y respecto a los migrantes, ese porcentaje disminuye, es alrededor del 62%, creo, y, y 18% en ISAPRE. Y en eh, la distribución, eh, por, los, digamos, por los tramos de FONASA, digamos, aquellos tramos que no pagan, que son gratuitos, que es el tramo A y el B, los 40 recursos del A, eh, también la distribución es menor que la población nacional. Ese es un primer mito porque la gente siempre plantea esto de que los migrantes vienen a utilizar el sistema de salud. En segundo lugar, un, un dato grueso eh, que tiene que ver con el uso del sistema de salud y que son las prestaciones de mayor valor, que son las hospitalizaciones, los egresos uh -huh. hospitalarios. Nosotros tenemos un registro nacional de egresos hospitalarios que incluye eh, tanto sistema público como privado y eh, usuarios de ISAPRE y, y FONASA. Todos los, todos los establecimientos de salud deben obligatoriamente informar sus uh -huh. egresos. Eh, respecto a esa información, el egreso hospitalario del 2015, un 1% de los egresos hospitalarios corresponde a población extranjera. De esa población, mayoritariamente cotizan. ...y por lo tanto pagan por su derecho a de salud como lo hacemos todos... ¿no? ...es la cotización obligatoria de salud... Eh, ...y hay un porcentaje que efectivamente en 2015... Eh, ...estaba sin cobertura de salud... ¿no? ...antes de las medidas que se han ido tomando para adecuar el sistema a ello... ...respecto a lo que dice CACEN... ...que también es un, un indicador grueso de cobertura de salud... Eh, ...hay una pregunta cuando se pregunta a qué sistema pertenece... Eh, ...que se le pregunta a quienes no pertenecen a ningún sistema eh, de salud. Los chilenos, frente a esa pregunta, es un 2.5%. Nosotros tenemos un sistema de salud eh, en que tenemos una cobertura altísima del sistema. Solo 2.5% de los adultos, o sea, de la población total, no está en ningún sistema de salud, lo que es un muy buen indicador, indicador de salud. El 15%, 15.15% 15 de los migrantes está sin ningún sistema de salud. Bueno, ahí hay un llamado a atención importante, eh, porque para que todo, la, la, la salud es una construcción colectiva, ¿no? Y en la medida que toda la población esté cubierta por el sistema de salud o en beneficio de todos. Y el último dato que es súper relevante es que la Gacén dice que los niños menores de 14 años, hijos de madres migrantes, en la última gasén, 26.6% no están en ningún sistema de salud. Y eso para nosotros es el mayor desafío. Nosotros tenemos el Chile crece contigo, eh, tenemos un programa de cobertura universal eh, para infancia hasta los nueve años y, y esos niños no están llegando. ¿no? Hay distintas razones que seguramente vamos conversando de por qué no están llegando, eh, pero ese es un mal indicador de salud. ¿no? Ahí tenemos que llegar a ese espacio. Eso y, y qué aquí las invito a todos. Sí, para el tema me parece importante subrayar que el tema de la de la adecuación del Estado frente a la gestión migratoria en general, eh, especialmente en términos del, de los registros, la información, es un desafío tremendo y que eh, si bien eh, se han ido haciendo esfuerzos. Todavía no tenemos la posibilidad de tener eh, una realidad o eh, una información de la realidad clara, ¿no? en prácticamente ningún servicio, ninguna repartición pública, eh, y eso es una eh, falencia tremenda, especialmente cuando estamos hablando de grupos vulnerables, donde hay que pensar la política pública uh -huh. eh, y tener la fotografía de, de a quienes eh, debieran, eh, so, qué grupo debiera focalizarse la política pública. Eh, eso, bueno, en primera instancia que es un, es un tema transversal eh, sobre, bueno, lo que comenta también, yo sé, en términos de la... de, de estos índices de, de niños y niñas que estarían fuera y están efectivamente fuera del sistema de salud eh, hay elementos como claros que tienen que ver en términos más macros de eh, cómo se está gestionando el tema migratorio en Chile o sea, uh -huh. pueden haber esfuerzos como lo están habiendo, pero eh, hay un tema más de fondo y en esto la visión de eh, lo que está eh, sucediendo en este momento con la eh, el, la revisión de un proyecto de ley que está además con un componente eh, de retroceso en el ámbito de salud en particular eh, a, a vistas. Es eh, un tema que preocupa mucho en la sociedad civil y preocupa mucho porque afecta directamente la vida de niños y niñas, va a afectar la vida de, de sus familias. ¿no? Entonces hay un contexto general. Eh, bastante preocupante en términos de avanzar en materia de derechos con este actual proyecto de ley que eh, debiera ser uno de los temas que, que, que profundizar ¿no? en la discusión antes que entremos a, a, al proyecto de migraciones que la diputada a principios de año ahí le dio un tirón de orejas al gobierno llamando a que prontamente presentaran el proyecto ¿no? cuando se retrasó en el mes de marzo pero a mí me gustaría si la diputada, desde su experiencia, la diputada es médico cirujano, como les dije en un comienzo, pero además, si uno mira su trayectoria, ella se eh, desarrolló como profesional de la salud en la región de Antofagasta, fue médico en el, en el hospital regional de Antofagasta, eh, ejerció cargos de gestión importante en, en el sistema de salud dentro de Antofagasta. Entonces, desde esa mirada, desde esa experiencia, me gustaría que la, la diputada nos pudiera compartir ¿Cómo ve usted la realidad de la migración en su región? ¿Cómo la percibe? Quizás también complementando eso para que ustedes entiendan el, el mapa eh, del mundo desde el cual yo miro este, este tema. Eh, fui responsable de salud en la región, como, primero como directora de atención primaria, después como directora de servicios, como seremi también. Fui intendenta y fui alcaldesa. Entonces... Eh, como autoridad uno, eh, mi mirada es territorial porque además soy bien regionalista entonces eh, a mí lo que me interesa es la población que está viviendo allí eh, y, y es, en ese sentido quisiera que lo vieran como una mirada bien inclusiva o sea, son eh, 400, 500, 600 mil pero los que sean yo les tengo que asegurar una calidad de vida eh, digna eh, y por lo tanto acceso a una serie de cosas. En ese contexto eh, uno podría pensar, cuando mira las cifras del CASEMI y de la inmigración, el año 2009, 2015, que son las cifras que hay, eh, no era muy diferente al resto del país. 1,5 presencia de inmigrantes, 3,5 hasta 5,7, pero ya en el último censo, aun cuando todavía no están publicadas las estadísticas, nosotros tenemos eh, aproximaciones respecto de lo que se hizo en terreno y estamos hablando de que nosotros hemos llegado al 14%. Entonces, mientras en el resto del país permanece en un 3,5%, nosotros tenemos un 14% de inmigrantes. Y eso se ve, se ve en la calle, se ve en los colegios y se ve en todas partes. Eh, ahora, algunos dirán, ¿y por qué la población no creció en esa misma proporción? No creo que el censo nos arroje que vamos a... Eh, a, a tener ese mismo porcentaje de crecimiento pero es porque ha habido un fenómeno paralelo que tiene que ver con la situación económica de la región que ha significado que muchos trabajadores chilenos que iban de Concepción, de La Serena o de otros lados se han ido porque el cobre no ha estado bueno y se ha compensado el número de población entonces eso, en términos generales tú no podrías decir que tienes una, un gran aumento de población lo que tienes es una, una diferencia... Estos trabajadores que trabajaban en la minería llegaban al campamento o llegaban al hotel o llegaban a un lugar de trabajo. Los inmigrantes llegan y tienen una demanda aumentada de vivienda. Entonces, si tú me preguntas en qué sector nosotros vemos que impacta más, es en el tema de vivienda. Ahora, respecto... Eh, de las estadísticas, yo lo escucho hablar y me parece que es tremendamente interesante desde el punto de vista además académico para ir siguiendo los fenómenos pero en la vida diaria y en lo práctico eh, yo diría que eh, la población migrante es más bien eh, adulto joven eh, ese adulto joven que viene a buscar oportunidades de trabajo o que viene con su familia o que ha logrado reunificar su familia eh, está, eh, no son personas que tengan altas tasas de enfermedades generalmente son cosas bastante banales eh, y lo que sí estamos viendo es que eh, nosotros no tendríamos eh, crecimiento poblacional si no fuera por las tasas de natalidad que ellos tienen y exhiben que son bastante diferentes nosotros eh, tenemos un comportamiento un poco diferente en términos de, eh, de las poblaciones que más nos llegan porque tú no mencionaste los ecuatorianos, y en Antofagasta son importantes, los ecuatorianos junto con, antes estaban antes que los colombianos, ahora los colombianos están eh, teniendo mayor importancia, eh, haitianos casi no tenemos, y venezolanos tenemos harto. Entonces, eh, yo diría que eh, el problema fundamental es que los pocos haitianos que hay, eh, estamos teniendo problemas en los colegios por un tema del idioma. Todos los demás son hispanoparlantes, entonces eh, la integración se produce fácil en los colegios eh, y en el barrio se produce fácil. Eh, el tema es eh, el tema de la lengua nativa, porque ahí eso fue eh, realmente complicado con un par de casos de haitianos en el colegio que sufrieron de bullying y una serie de, de, de cosas. Entonces eh, eh, yo creo que lo que está pasando en Antofagasta va a seguir pasando en el resto del país. Entonces, una de, el, de las eh, grandes demandas del Estado, no solo por reaccionar y tener la información, es cómo tú respondes a una mayor demanda por vivienda, una mayor demanda por servicios eh, y por eh, temas que son urbanos. O sea, no te explico lo que ha significado el que se instalen en campamento. Tenemos, pasamos de... 3.000 personas a más de 21.000 personas viviendo en campamento en tres años y eso implica pozos sépticos pidenias de hepatitis eh, y una serie de, de, de cosas de, de las cuales sí. las, las autoridades regionales y comunales tienen que hacerse cargo yo creo que con eso les hago un... Sí. Sí. Eh, hay, hay un tema que usted releva diputada y que creo que ahí vamos eh, sacando nuestros mitos, ¿no? Eh, en general el migrante que llega es un migrante joven y es un migrante que está en, en una buena condición de salud. Entonces me gustaría preguntarle a Josette si es posible eh, sobre, lo, sobre lo que ustedes manejan, caracterizar cuáles son las necesidades de salud de la población migrante. Está siendo, ¿Es distinta que, la, que las necesidades de salud que tenemos los chilenos, por ejemplo? Mira, eh, sobre las hospitalizaciones, que es el dato eh, que hoy día tenemos, como decía, a nivel nacional eh, No solo son un 1%, sino que son tres veces menos la tasa de hospitalización que la población nacional Porque es una población joven, ¿no? Se enferma menos y, y el porcentaje más alto de esos ingresos hospitalarios, tal como decía la diputada, es un 60%, alrededor de un 59% creo que son partos, o sea, partos y todos los otros diagnósticos asociados a, a los partos, y por qué? porque son jóvenes, o sea, es una población que se concentra en ese tramo etario. Entonces, eh, claro, esa es una necesidad, de hecho, antofagasta el Servicio de Salud tiene el 30% de sus mujeres en control del embarazo, eh, que son, son mujeres eh, extranjeras, migrantes. Eh, y, y luego los ingresos hospitalarios también da cuenta de lo que se acaba de señalar aquí, que es un tema súper relevante. Salud puede hacer enormes esfuerzos, pero este es un trabajo que debe hacerse intersectorialmente. La migración es de esa complejidad. Y las condiciones de vida de los migrantes, los migrantes en general llegan en condiciones sanas, pero en el transcurso del tiempo, y esa evidencia no es solo eh, lo que podemos ver en nuestro país, sino internacionalmente, las condiciones de vida en las que están, ...hacen eh, que desarrollen algunas enfermedades... ...no es que las traigan... ...es el segundo mito que hay que eliminar... ...o sea, si existe un nivel de hacinamiento... Eh, ...de 20% dice el, el, la, la CACEM... ...20%, 21% en personas migrantes... ...y los chilenos 6.7%... Este ...es el dato que refleja la realidad de los campamentos... ...de los IT... ...de los arriendos que vemos de los haitianos... ...de las personas haitianas en Santiago... ...si la gente vive en esas condiciones... Las probabilidades que desarrolle algunas enfermedades son obvias. Entonces, eh, la responsabilidad de salud también es dar cuenta de que eso tiene impacto en salud y que debemos trabajar intersectorialmente en estos temas, porque el impacto que tiene el sistema de salud sobre lo que se enferman en las personas o lo que se muere en las personas no es lo más relevante. O sea, es un porcentaje importante llegar a la atención de salud, pero son las condiciones de vida las que determinan esa salud. Y luego señalar que, claro, hay, hay más temas de adecuación de la atención que son un desafío importante del sistema para llegar con esas población Sí, Yo quisiera complementar como si no fuera suficiente todos los desafíos que plantea sí. la Josep. Eh, También está el desafío de la interculturalidad en la atención de sí. salud Que es un desafío importantísimo Porque si bien es cierto que el uso del mismo idioma facilita que nos podamos comunicar de alguna manera Nuestros usos y costumbres son distintas Y también los sistemas de salud son distintos en los distintos países Los tratamientos son distintos Y las personas no necesariamente van a comprender en un primer momento cuáles son las reglas del juego acá ...que es como, por ejemplo, el control de niños sanos... ¿no? ...no es una práctica usual en muchos países... ...y las madres no van a estar acostumbradas a tener que hacer eso... ...y luego nosotros hemos visto eh, que los jardines dicen... ...bueno, estos padres son negligentes que no lo llevan a control de niños sanos... ...pero en realidad no es una práctica usual... ...y hasta que no comprendan y internalicen que esa práctica es algo que... ...acá estamos acostumbrados a hacer y que se exige de alguna manera... Eh, ...es bien difícil que se pueda conjugar un acceso pleno a la salud... ...si a uno no le hace sentido... Uh -huh. Eso que a uno le están pidiendo en este sistema de salud. Y al respecto, solo comentarles que hay investigaciones incipientes en la materia. Hay un grupo de investigación en la Universidad del Desarrollo, de Báltica Cavieses, Margarita Bernales y Víctor Pedreros, que están investigando juntamente las competencias interculturales en el ámbito de la salud y cómo propiciar este entendimiento con la población para un mejor acceso. Sí. Y aquí me gustaría que pudiéramos... Escuchar la, la experiencia de Patricia, porque Patricia trabaja con una gran pobre, población de niños y niñas adolescentes en situación de inmigración. Ellos están trabajando principalmente con niños de tres comunas de Santiago, Independencia, Recoleta y eh, Santiago. ¿no? Uh -huh. Entonces, me, me, me gustaría que pudieras compartirnos desde la experiencia del trabajo que realizan en el colectivo Sin Frontera, ¿qué es lo que visualizas tú? respecto de la posibilidad de estos niños, niñas y adolescentes a acceder al sistema de salud? A ver, eh, ¿Y cuáles son los, los, los nudos los críticos nudos que críticos. tú descubres ahí? Mira, en términos generales, eh, el tema de la, de la situación de derecho a la salud, en este caso de la niñez eh, que viene a vivir a Chile, está eh, muy... Eh, condicionado por la eh, dinámica económica, social y política de Chile. ¿no? O sea, eh, los niños y niñas y las familias migrantes vienen a instalarse en una sociedad donde eh, hay una, eh, un conjunto de, de situaciones que ponen en una, en una mayor o menor vulnerabilidad o vulneración de derechos a, la, a las personas que viven en Chile. Eh, y de eso no se resta en la población migrante. ¿no? Más bien, eh, en la población migrante se agudizan las condicionantes de exclusión. ¿no? Y, y estamos hablando con exclusión por nivel socioeconómico, eh, por género, le, le podemos eh, también eh, identificar por el color de la piel, el tema de la edad. Eh, todas estas, eh, bueno, el, el, el contexto en general chileno funciona de una manera clasista, de una manera racista, eh, y eso configura una realidad para la vida de los niños y niñas en este caso, que tal vez el tema de fondo, ¿no? el acceso a la salud tiene que ver, eh, eh, yo creo, con el, con el desafío de entender la salud desde una mirada más eh, compleja, como decía José desde el, los determinantes sociales de la salud. ¿no? Cuando estamos hablando de que en, una, eh, en, este, en esta misma encuesta de la CASEN, eh, claramente queda en evidencia que el grupo de niños y niñas eh, en situación de migración duplican todos los índices de eh, pobreza, pobreza multidimensional que no. estamos hablando de eh, acceso a servicios de salud, educación, derechos fundamentales eh, en los que los niños eh, extranjeros eh, finalmente eh, se concentra en ellos los índices de pobreza extrema los índices de, de, de este tipo de exclusiones que se van sumando en la vida de ellos eh, y eso hace que, que podamos eh, tal vez dimensionar que no es una eh, realidad que solo se va a resolver también con acciones en materia de salud, ¿no? Eh, el tema de de la eh, de, de los condicionantes, de las distintas exclusiones que viven los niños, niñas y familias de ciertos grupos de migrantes, porque aquí las trayectorias son distintas dependiendo de estos elementos o estas condiciones que, que mencionaba eh, en relación especialmente a nivel socioeconómico y color de la piel, no el racismo. Uh -huh. o sea, y eso hay que decirlo y hay que ser claros en, en establecer que la matriz de... de, de discriminación y de exclusión por, por el racismo, construye realidades de pobreza también no, o sea, no es casualidad que la pobreza eh, por ejemplo extrema de los niños y niñas se concentren en ciertos países o, o en inmigrantes de ciertos países ¿no? principalmente Haití Colombia, sí. Perú, Bolivia ¿no? son los países sí. donde eh, los chicos, chicas que vienen de esos países son los que están siendo el grupo de mayor pobreza en este momento en Chile ¿Y, y qué, qué cuestiones concretas identificas como problemas para que estos chicos puedan acceder a la atención de salud? En lo específico de la, de la atención de salud nosotros identificamos que hay un, una... Bueno, yo creo que es un tema en general de, de las políticas públicas en distintos países que por un lado va el Estado con un conjunto de acciones que en el caso de, de, de, de materias migratorias el Estado ha tenido más bien acciones eh, de acogida y en algunos eh, ministerios como el caso de salud ha habido eh, un, un, una propuesta un poco más eh, eh, ambiciosa, por decirlo eh, de alguna forma, ya que no constamos con ley ni institucionalidad. Entonces, eh, desde el año dos, por ejemplo, desde el año 2005 nosotros hemos hecho el monitoreo de qué ha pasado con estas acciones ...de acogida que ha hecho el Estado, ¿no? Estamos hablando del año 2005... ...se eh, firmaron los primeros convenios... ...entre el Ministerio de Educación y Extranjería... ...para que los niños accedan a visa... ...independientemente de la situación migratoria de los padres, ¿no? El año 2008 se hizo lo mismo con el Ministerio de Salud... ...y la Extranjería... ...para que los niños preescolares accedan a una visa... ...independientemente de la situación migratoria de los padres... ...sin embargo, ahora, en el 2017... ...después de eh, más de una década... Se afirma que existe una cantidad, más de 30.000 niños y niñas sin visa. Entonces, nosotros teníamos desde el año 2005 normativas, convenios que nos permitían eh, facilitar la regularidad migratoria de los niños y niñas y eso no ha pasado. Especialmente la visa temporaria que se creó por motivos de salud, que es una visa más garantista que la de educación, no se aplicó finalmente. Eh, entonces... Hay acciones eh, que tienen, eh, de repente que, que, que se intencionan y se dan desde el Estado, pero existe una brecha importantísima entre esas acciones y la robustez que debiera tener un Estado para efectivamente establecer garantías, que esas no están en los hechos. Diputada, eh, a propósito de, del tema que estamos tocando a mí me gustaría contar uno de los casos que a mí más me ha impactado yo creo que tiene que ver mucho eh, con que el Estado está demasiado fraccionado entonces eh, no existe eh, un ente estatal eh, que sea por sí solo capaz de eh, hacerse cargo y de informar y de difundir las políticas eh, y las personas no tienen... Eh, ¿Cómo acceder a la información? Eh, yo conocí en el año 2014 una familia eh, venían eh, escapando de las guerrillas en Colombia. Uh -huh. Eran un matrimonio joven, treinta y tantos años, menos de cuarenta, ocho hijos eh, de todas las edades. Y habían llegado en forma irregular, cruzaron la frontera, él cruzó a pie y fue trayendo a sus ocho hijos de forma sucesiva, o sea, cruzaba, traía uno, cruzaba, traía uno. Y vivían en condiciones, obviamente, de mucha pobreza, pero eh, su temor, o sea, él seguía viviendo como había vivido en su país, mm -hmm. escondido. Mm -hmm. Te fijas, entonces, tampoco accede a información. Eh, y se perpetúa el tema. Entonces, eh, ¿de qué manera tú haces eh, que accedan? ¿De qué manera ahí estamos...? Yo quisiera comentar que la visa que se creó ahora, la visa de niños, niñas y adolescentes, quizás a diferencia de otras visas, eh, va a buscar a los niños al sistema escolar, que es una forma de garantizar que esa visa se otorgue, porque no es que se haya creado una visa para que los niños espontáneamente uh -huh. la soliciten, eso. sino Claudia, que son... Dado eso. que nos están sí. siguiendo eh, y que puede existir mucha gente que está siguiendo la transmisión y que está en situación, mira, en situación de migración, sería interesante que pudieras contarnos en qué consiste este anuncio que hizo la presidenta Bachelet a, fines de, a finalizar el mes de julio de esta visa para niños, niñas y adolescentes con independencia de la situación regular, eh, regular o irregular sí. en que ellos se encontraron a sus padres. Sí. Se creó una visa, eh, dentro de las visas temporarias, una visa para niños, niñas y adolescentes que consiste en la regularidad migratoria del niño, no de la familia, sino que del niño y esto es para garantizar acceso eh, por todos los convenios que existen y que Chile ha ratificado con respecto a los derechos de los niños, ¿verdad? Para garantizar el acceso y que esos niños puedan contar un RUT que no solo permite que en las escuelas reciban todos los beneficios de estar en la escuela, no solo asistir a clases, sino que también las becas EP y todo lo asociado, sino que también teniendo un RUT puedan acceder a todos los sistemas. Esta visa que se crea, eh, tú bien hablabas de cerca de 30.000 niños, son 30.000 niños que figuraban en las bases de datos del, del Ministerio de Educación como niños escolarizados pero en situación irregular. Y lo que se pretende es ir a esos niños y regular la situación de todos esos niños. Que, no, que también alguien podría pedirla espontáneamente, pero yo lo que quiero destacar es que aquí se va al lugar a buscar a esos niños y otorgar este permiso que garantiza la situación regular de ese niño. Y que además es gratuito. Que además es gratuito. Eso también es importante. A partir de julio también se produce una modificación en la normativa y todas las visas de niños hoy día son gratuitas. ¿Ya? No solo esta visa, sino que en general. Y antes ya había habido en el año 2014 un cambio en la regulación que eximía de, de multa o de infracción de todo tipo a los niños por la situación migratoria. Por lo tanto, hemos ido avanzando cada vez más eh, en respetar todos los derechos de los niños migrantes. Sí, y el, que, yo sé, si sí, me gustaría si nos pudieras complementar, porque otra duda sí. que puede tener el público es si efectivamente los niños, niñas y adolescentes que están en situación de migración con independencia de la situación en que se encuentren en el país, ¿pueden o no pueden acceder a las atenciones sí, de salud? Yo, yo primero no quiero dejar pasar algo de la hospitalización, porque estamos hablando de infancia y hablando de las condiciones de vida eh, los ingresos hospitalarios a las hospitalizaciones por accidentes traumas, etcétera, todo lo que tiene que ver con causas externas que se llaman de salud sí, pero asociada a hacinamiento eh, en el caso de los niños de 0 a 9 años son pocos ingresos, pero es un 18% comparado con la población nacional de 8% en ese tramo etario específico ¿no? eh, hay un reflejo de que, la, que es importante ese tema y algo tenemos que hacer y luego también hay otro tema con el embarazo adolescente que es un tema que nosotros desde el Ministerio estamos trabajando porque esa población que está fuera del sistema obviamente no, no recibe la información ni tampoco accede a sus derechos. Y eso muchas veces, y ahí voy a ir a tu pregunta, no solo tiene que ver con que existen situaciones de discriminación y que han sido relatadas en el informe de la Universidad de Portal y Instituto de Derechos Humanos, de la que nos hemos hecho cargo y hemos ido avanzando. Y situaciones de discriminación que a veces podrían ser ...por objeto, digamos, pero muchas veces son por resultado... ...porque el sistema no estaba adecuado... ...a la situación demográfica que hoy día son las migraciones... Eh, ...y ahí señalar que el Ministerio partió del 2003... ...con la primera medida... ...que fue la medida de dar atención de salud... ...a las mujeres embarazadas... ...no importando su situación migratoria... ...después vino el 2008... Eh, ...aquel convenio con el Ministerio del Interior... ...que sigue vigente... ...en que los niños tienen acceso a una visa... ...y vía esa visa podían inscribirse en el sistema de salud. Y también las mujeres embarazadas. Ese sistema, que fue un avance enorme, reconocido también internacionalmente, igual generaba un grupo que no accedía. Igual teníamos la situación que las mujeres no llegaban, llegaban al parto directamente. O aquellos, estos niños que hablábamos recién, que pese a tener esa posibilidad, lo mismo que pasaba en educación, no llegaban. ¿no? Eh, el 2014, cuando nos hicimos cargo desde el Ministerio de este tema, to todo esto ocurrió además eh, en un tiempo en que se descontinuaron todas las acciones eh, respecto a migración y que aumentó con mayor fuerza el flujo migratorio. Los funcionarios de los establecimientos de salud estaban igual angustiados porque esto se la migración es así, es territorial. Entonces, en algunos territorios finalmente quienes hicieron cargo fueron los establecimientos de salud antes que llegara el Ministerio de Salud o los mismos municipios. Eh, cuando se hizo este diagnóstico, bueno, lo primero fue ver que efectivamente pese a que teníamos ese convenio, el convenio era insuficiente en oportunidad porque uno podía sacar una visa, pero cuando uno está embarazada y tiene que irse del control, que se demore mucho tiempo una visa ya es completamente inoportuna. ¿no? Y entonces hoy día lo que existe... Eh, una armonización de la normativa que es el decreto 67 que lo que hizo fue incorporar eh, en el reglamento que permite la calificación de carencia de recursos como sujeto de derecho a aquellos migrantes en situación irregular o indocumentados carentes de recursos y que pueden acceder de manera directa al sistema de forma gratuita nosotros esperamos y ahí hay una preocupación porque esto es del 2016 y se está implementando que si bien es un derecho eh, lo ideal es que en el tema que estamos hablando hoy día, que es la infancia que esos chicos se regularicen no, accedan por oportunidad si es necesario si no, lo ideal es que accedan con su visa irregular, también las mujeres embarazadas que es parte de los compromisos internacionales del derecho al niño digamos, el cuidado prenatal eh, puedan acceder ya regularizados pero nosotros hemos hecho un esfuerzo de oportunidad ¿qué dicen hoy día las estadísticas de la implementación de ese decreto? Eh, que viene del 2016, primero que no eran una cantidad enorme de inmigrantes que se iban a acoger al decreto 67, son 19.000, pero de esos 19.000, 40% son menores de edad. Entonces ahí, esos chicos, la idea, chicos y chicas, eh, es que accedan por oportunidad, pero luego que se regularicen y que entren al sistema eh, en el tramo del de, eh, seguro público que les corresponde. ¿no? no que se queden ahí además genera este mito de que hay una utilización esos niños tenían derechos desde hace años ¿no? desde siempre uh -huh. pero ya estaban en una circular siempre han tenido derechos uh -huh. eh, y entonces ahí y el otro porcentaje altísimo son mujeres que también son mujeres que están embarazadas y tenían derechos de antes entonces ahí hay un esfuerzo porque la regularización es importante porque tiene un impacto completo Tan digamos de protección sí. eh, social nos está acabando el tiempo eh, para que podamos recibir la, las preguntas del público. Me gustaría hacerles una pregunta general y especialmente una dirigida a, a la diputada. Y que si ustedes creen que como sociedad, al, al día de hoy, estamos o no estamos preparados para enfrentar la migración, ¿ya? atendiendo a esto que hemos venido conversando de tantos prejuicios o juicios a apriorísticos que generamos en torno a la población migrante que está llegando a nuestro país. Y en el caso de la diputada me gustaría que ella pudiera darnos su opinión eh, sobre el ingreso del proyecto de ley de migraciones, si cree que esta va a ser una buena oportunidad para generar la institucionalidad necesaria eh, en nuestro país para tratar el tema de las migraciones, o si cree que aún vamos a quedarnos al debe. y eh, ¿cuál cree usted que es el rol que debiera tener o asumir el Congreso Nacional en esta materia? A ver, yo creo que la normativa o la propuesta de proyecto que está en este minuto en la comisión eh, se queda corta en algo. Yo creo que es más bien una ley de extranjería que va a ordenar un poco el tránsito. Eh, pero eh, no es una política migratoria eh, de, de país, siento yo, así con una mirada estratégica de cómo vamos a incorporar esta, eh, esta diversidad. Y eh, en, en Antofagasta se un fenómeno bien, eh, bien curioso: y es que nosotros somos población de migrantes de siempre. Hay croatas, griegos, españoles, chinos, muchos. Eh, en, el, en Arica y también en, en Iquique. Sin embargo, hay como dos tipos de inmigrantes, los inmigrantes de los países vecinos o del barrio y aquellos que vienen de Europa. Y, y, y tú lo decías, o sea, somos tremendamente eh, segregadores. Yo creo que una de las cosas eh, que de alguna manera, en el mediano o largo plazo, va a permitir una mayor integración, es la integración de los chicos desde la más temprana infancia. Eh, pero en el intertanto hay roces, se produce mucho roce, a pesar de que la gente ya tiene vergüenza de decir mira, me vienen a quitar la pega, porque eh, estuve hace el fin de semana en Calama, un grupo de mujeres, eh, mediana, edad, mediana tercera edad, pasando para cuarta, y el reclamo es eh, el reclamo es sobre la migración, o sea, de inmediato y el reclamo es, nos vienen a ocupar puestos de trabajo eh, vienen a, a demandar y tienen todas las leyes porque ellos tienen vivienda antes que yo yo llevo esperando tanto tiempo pero también un reconocimiento de, bueno, sí, para qué estamos con cosas son más amables, la gente prefiere atenderse con ellos eh, son, eh, eh, tienen otro carácter, son más alegres entonces también un mea culpa de, eh, del chileno en términos de que eh, si ocupan mi espacio es porque también yo tengo una responsabilidad eh, y, y ya no tanto esto de que me vienen a, a quitar la pega eh, pero ese roce está muy, muy presente todavía. Sí, yo quisiera aprovechar esta instancia para contarles a todos que el próximo martes nosotros lanzamos la política de salud migrante en la que venimos trabajando hace ya cuatro años. Es eh, un proceso que ha sido participativo, partimos con pilotos de salud migrante para disminuir estas barreras de acceso a las que estamos hablando en las regiones con mayor presencia norte y Santiago también, de población migrante, en Tofagasta fue piloto. Eh, y luego hicimos diálogo ciudadano y diálogos diálogo eh, ciudadano y hoy día vamos a tener un documento ya eh, que aborda muchos de los aspectos que hemos hablado, líneas de trabajo de desarrollar. Eh, sistema sensible a las personas migrantes Hoy día nosotros ya tenemos mediadores culturales, facilitadores lingüísticos eh, Temas de generar estadística, una serie de líneas de trabajo Abordar el tema de salud y trabajo eh, Grandes desafíos, seguir armonizando la normativa Todavía tenemos algunas normativas que no son adecuadas al contexto de hoy día y el tema de la cohesión social, discriminación, también es un tema que vamos a abordar desde la promoción de la salud. Y sensibilizando también a los profesionales bueno, de la salud, ¿no? Seguir capacitando en temas de derechos humanos, migración y salud, eh, interculturalidad, hemos trabajado bastante el tema de la interculturalidad. Eh, sí, es un desafío que llegó para quedarse y en eso estamos trabajando. Eh, a ver, a mí me interesa subrayar que, bueno, tanto el proyecto de ley de migraciones como los proyectos eh, que están asociados a la infancia ahora también... Eh, deban incorporar y explicitar este reconocimiento de igualdad de derechos a los niños y niñas que viven en Chile y eso no está no está en las declaraciones eh, iniciales, está como en los principios, pero debiera quedar instalado para efectivamente después eh, poder hacer eh, establecer mecanismos de, de garantías efectivas eh, y lo que nos preocupa a nosotros como, como sociedad civil en el, en el marco del, del del eh, ejercicio de derechos es justamente cómo se genera un, un Estado que pueda eh, garantizar derechos en todo ámbito ¿no? y, y la migración no viene más que a, a develar las de, cómo las desigualdades eh, finalmente van a ir a construyéndose sobre cualquier otro grupo vulnerable que aparezca ¿no? en algún momento fueron mis hermanos peruanos, peruanas ahora son los hermanos haitianos después va a venir otro grupo más vulnerable y vamos a ir a, ser, a tener grupos mucho más empobrecidos, mucho más excluidos, eh, y ahí hay un tema de fondo que tiene que ver con, con cómo el Estado genera finalmente garantías de derechos humanos para las, eh, todas las personas, para todos sus habitantes. Digamos. Eh, y en el caso de salud específicamente, el tema de la brecha, o sea, yo insisto en que nosotros en campañas puntuales que hemos hecho en comunas esto el año pasado, este año, 150, 100 niños fuera del sistema de salud. Sí. Necesitamos una institucionalidad que tenga presupuesto. La visa de los niños por temporaria por motivo de salud no se aplicó y debería haberse aplicado. La iniciativa de ahora, ojalá que tenga más recursos para que efectivamente las gobernaciones tengan la implementación para garantizar que estos niños gestionen su visa con dos o tres buses, no sé cuántos se tenga Es imposible pensar que se va a garantizar esa visa que ahora se ha anunciado. Entonces es un tema de pensar política de Estado, no, En pasar de las acciones, eh, que, que en algunos casos cuando uno va a los hechos se quedan acciones simbólicas, pasar de, de estas acciones a una política de Estado con institucionalidad, con presupuesto y con leyes que garanticen efectivamente derechos humanos. Quiero agregar una cosa puntual respecto al decreto 67. ¿No? Eh, el decreto 67 permite generar o, o percapitar, como decimos en atención primaria, a esa población. Y eso significa ingresos para la comuna. Es un, una, un decreto que lleva financiamiento. Al igual que aquellas personas que se atienden en el hospital, también pueden ser eh, pagadas esas prestaciones. Yo creo sí. que es importante señalar. Yo, yo sí. solo quisiera agregar con respecto a las visas algo que dijo que efectivamente, hoy día están yendo a los colegios y se está implementando. Por lo tanto, quiero de, recalcar que no es una expresión de deseo, es una acción estatal, un compromiso de la presidenta. A lo que voy ¿cuántos buses tienen haciendo esa política a nivel nacional? ¿Cuántos? Sí, sí. ¿Cuántos? Yo yo no soy la encargada de eso, no sé cuántos, pero es que te eso voy, puedo dar el sí, número, sí se sí, si puede decir que hay acciones, hay Y Son muy valiosas, el tema es que necesitamos una institucionalidad, no estamos cuestionando el trabajo ni del DEM, ni las iniciativas en salud, eso hay que esclarecerlo, sino que la respuesta que está teniendo el Estado es... Totalmente irresponsable. Necesitamos una ley garantista de derechos, una institucionalidad y un presupuesto mínimamente que implementen garantías efectivas, porque en los hechos, los convenios, las acciones no tienen aplicabilidad en, en, en su real eh, dimensión, digamos, que debiera tener. En relación al tema de la institucionalidad para eh, para el tema migratorio. Eh, yo no sé y podríamos conversar sobre el tema de la institucionalidad pero eh, existen muchos niños que son discriminados y esto voy a hablar de los eh, con capacidades diferentes o niños Asperger eh, hoy día eh, debería ser cinco veces más los niños que estuvieran escolarizados y que pertenecieran a ese grupo vulnerable y no lo están, ¿por qué? Eh, porque el Estado para todas sus políticas, que pueden ser muy buenas eh, pero tienen que venir a demandármela sí, si a tú, beneficiario no llegas a mí a demandarme esta política sonaste nomás, entonces el problema es que el Estado no sale a buscar proactivamente a estas personas que tendrían los derechos ¿Y existe quizás también dentro del Estado esta institucionalidad que permita otorgar la información o eh, ir acercando esta información? Sí. A, es es a, más complejo, porque sí, algo sí. que no, seguramente no hay tiempo para profundizarlo, pero la relación que tienen las personas con sus sistemas de salud del país de origen sí. son diferentes. Sí, y es un desafío sí, para salud. O sea, sí. hay países en que la atención primaria no tiene la fuerza que tiene nuestra atención primaria. Nosotros tenemos un establecimiento de salud ahí en el barrio, una posta rural, sí. en el último lugar de Zapa, así, Y ahí van a atenderse las personas migrantes. En otros países la atención es más directa hospitalaria. Entonces, ahí hay un desafío que es la interculturalidad de que nosotros debemos salir, esos son nuestros va, niños, aténdose. y tenemos que salir a buscarlos, porque están fuera de sistema, es así. Que Chile, crece contigo que contigo, está trabajando en eso. Ahí tenemos mucha presencia y cobertura, pero tienen que ir a, a atenderse. Eh, sí, sí, y sí, en sí. eso yo soy primarista, yo trabajé en atención primaria, usted. existía una forma de hacer atención primaria en que la enfermera, la asistente social, estaban en la calle. Justamente. Hoy día contratas, ¿no? lo primero que hace es necesitar un box más adentro del edificio, mientras más grande sea el edificio y todos están atendiendo ahí, no salen a la calle. La migración sí. no Yo especialmente con la migración, es muy importante Pero, flexibilizar ¿sí? el modelo de atención porque estas mujeres que trabajan 10, 12 horas en sus casas no van a pedir permiso y no se los van a otorgar para ir a inscribirse al consultorio y eso está pasando ahora. De lunes a viernes las mujeres o grupos vulnerables nos están escribiendo por estas realidades que les tocan sí, sí. enfrentar. Es ahora, una... ah, sí. perdona sí, Claudia, sí. lo que pasa sí. es que vamos contra el tiempo, sí. el tema es, es apasionante, eh, pero me gustaría también darle el espacio a que quienes nos acompañan aquí o quienes están eh, desde el otro lado de la pantalla viéndonos y quieran transmitirnos sus preguntas, nos puedan hacer llegar. Eh, para que puedan participar de este diálogo. No sé si hay alguien del público que quiera formular alguna pregunta. Están todos cansados. Pero sí nos llegó una pregunta por Facebook. La pregunta es, ¿dónde se debieran concentrar los esfuerzos para informar a la población migrante respecto de sus derechos? ¿Debieran ser las municipalidades, las escuelas, extranjería, ¿Existe ya una coordinación en este tema? Volvemos al tema de cómo acercamos la información. ¿no? Sí, bueno, Yo creo que todos tenemos que esforzarnos, sí, pero la vida transcurre en el territorio. La gente se acerca al consultorio, a la municipalidad. Ese es el espacio donde deben hacerse esos esfuerzos. Nosotros hemos hecho esos esfuerzos de difusión de derechos para que la gente conozca cómo funciona el sistema de salud. Hay un montón de desafíos. También todos los temas culturales. Eh, y eso es algo que es, es progresivo. Eh, pero yo creo que todos debemos esforzarnos y que tenemos que reconocer que el territorio es donde ocurren las cosas o sea ahí la gente se relaciona con su municipio, con la atención primaria, con los, con los colegios No vamos a resolver el, el, el tema de la migración y del acceso si solo pensamos que tienen que ser acciones estatales o de los gobiernos locales o de la sociedad civil, si no actuamos todos en conjunto es imposible porque efectivamente el diputado Jackson decía por ejemplo que él pensaba que esta visa la gente podía no querer postular porque iba a tener miedo a ser reportado si estaba en situación irregular. Uh -huh. eh, ese miedo solo lo vamos a poder vencer si actuamos junto con la sociedad civil que le dé seguridad a las personas migrantes, de que ese no es eh, un, una estrategia para uh -huh. ver quiénes son esos padres y expulsarlos, sino que efectivamente responde a la garantía de los derechos de los niños, ¿me Entonces yo creo que ahí tenemos que trabajar todos de alguna manera en conjunto y lo mismo quiero decir con respecto a la institucionalidad que sin duda es un tema de fondo es un tema que hoy día se tiene que discutir en el Congreso y ahí yo celebro este tipo de iniciativas porque lo que yo creo es que para que nosotros podamos avanzar en esta materia necesitamos, necesitamos discusión informada, necesitamos que haya gente de distintos puntos de vista pero que sepa de lo, de lo que se está refiriendo, no hablando de los prejuicios que pueda decir cuál es su, su opinión y podamos debatir informadamente. Y al respecto también quiero decir algo que se dijo acá, que es con, eh, que la sociedad chilena es altamente segregada. Hay modelos sociológicos que, por ejemplo, Hartmut ser un sociólogo alemán, plantea cómo, cómo es la inserción de los migrantes en una sociedad que ya es segregada. Obviamente va a ser segregada, no, no puede ser de <risa> otra manera. Y, y en ese sentido la migración es, es algo muy bello, aunque suene raro, porque le permite a los nacionales mirarse a sí mismos y buscar un camino mejor. Porque, digamos, la migración nos pone de manifiesto quiénes somos nosotros, que es lo que yo les decía en el caso de los bolivianos, o sea, perdón, de los haitianos y venezolanos, que crecen igual y simplemente para nosotros son dos cosas distintas. Eso nos pone de manifiesto quiénes somos nosotros y cuáles son nuestros desafíos como sociedad y de alguna manera nos apura a tomar ciertas decisiones, porque cuando pensamos en una sociedad inclusiva, no es una sociedad inclusiva para los migrantes, es también para los pueblos originarios, para las personas que tienen algún grado de discapacidad, es para todos. Entonces yo creo que en ese sentido discusiones informadas, que nos permitan con horizontes de inclusión es algo que necesitamos y que la migración nos da esa oportunidad hoy día. Fíjate que en mi experiencia el primer punto de contacto de los migrantes ocurre con los líderes locales, eh, con la Presidenta de la Junta de Vecinos, con el del Club Deportivo, etcétera y es allí donde eh, empieza la interacción entonces eh, para mí lo, los líderes comunitarios son un, una herramienta que se desperdicia en eh, la forma de difundir políticas públicas, eh, yo creo que eso, y como tú decías, o sea, no basta con ellos solos, eh, es la relación con el consultorio, con la posta rural, etcétera con todo. Bueno, les doy las gracias a nuestras invitadas, les doy las gracias también a los asistentes, eh, espero que hayamos cumplido con el objetivo de este diálogo, eh, de incluir, de poder acercar a la ciudadanía temas que son de cierta complejidad o sobre los cuales tenemos una serie de ideas preconcebidas que nos, nos impiden avanzar. Ojalá estas instancias nos sirvan para disponernos eh, de mejor forma frente a la migración e ir avanzando. Eh, les damos las gracias a eh, quienes nos vieron eh, a través de la televisión del Senado, eh, a través de la transmisión vía streaming. Y eh, les recuerdo, por favor, a los asistentes que nos completen aquel cuestionario que hemos dejado en sus asientos para nosotros poder tener una retroalimentación. Será esta otra oportunidad. Muchísimas gracias por su presencia y la grata conversación. Muchas gracias.